Bueno, pues ahora sí vamos a comenzar. Creo que me estáis viendo. Por favor, si me confirmáis, para que podamos comenzar sin problemas técnicos. <ríe> vale, perfecto. Tengo por ahí una confirmación. Gracias. <ríe> bueno, buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos eh, a la nueva y segunda temporada de los webinarios de profedele.es. Eh, Creo que seguro muchos de vosotros ya conocéis un poco la dinámica, pero bueno, tras el éxito que tuvimos en los seminarios en línea del año pasado, del curso académico anterior, eh, nos vemos en la fantástica obligación de continuar esta serie de, de ponencias, de intervenciones, de charlas, de seminarios en definitiva, que se ofrecen a través de esta plataforma que muchos de vosotros seguro que conocéis, Zoom, eh, y bueno, lo hacemos de forma mensual. Como sabéis, este año damos además una calurosa bienvenida a la madrileña eh, Universidad Antonio de Nebrija, que se convierte así, de esta forma, en uno de nuestros nuevos aliados de esta estratégica, estrategia perdón, pedagógica. Como ya sabéis, las fechas de los webinarios no, no son siempre las mismas, se publican en profedl.es de forma puntual y rigurosa, eso sí, lo que sí podemos garantizar es que todos los seminarios digitales, en línea, online, webinarios en definitiva, tienen lugar durante la jornada del viernes de cada mes, para así disponer un poco de tiempo y bueno, llegar al fin de semana o empezar el fin de semana de, de una forma diferente. También os recordamos que la asistencia a estos webinarios es completamente gratuita, como siempre, si bien este año eh, hemos incorporado algunas novedades que, dado el esfuerzo y, sobre todo, los patrocinadores, pues nos vemos obligados a ofrecer por un precio y unas condiciones que ahora os paso a comentar en un, en un ratito. El acceso al seminario es gratis, como muchos de vosotros ya habéis hecho, de momento somos 84, si no 85. Um, pero en caso de querer disponer del certificado de asistencia, de participación, eh, también si se quiere disponer de la grabación de este webinario y de un, un pack de materiales adicionales o una, un conjunto de documentos adicionales, se ha fijado un precio de, al menos para este primer webinario, de 2,75 euros. 2,75 euros que se pueden pagar antes del webinario, creo que muchos de vosotros ya lo habéis hecho, o, eh, y esto es muy importante, en las siguientes 24 horas eh, tras la finalización del mismo. Eso supone que, en caso de no haberlo hecho, de no haber pagado esos 2,75 euros y de querer obtener tanto los materiales como la grabación como el certificado, tendríais hasta mañana a las 7 de la tarde, 7 y media, si no me equivoco, 8 de la tarde creo, uh, hora española para hacer ese pago. ¿vale? Eh, en caso de no pagar esta cantidad antes o inmediatamente después de dicho seminario, durante las próximas 24 horas, como acabamos de comentar, aún existe la posibilidad de conseguir eh, materiales de grabación, o, perdón, materiales adicionales, la grabación del webinario, pero no, no se podría conseguir el certificado de participación y el precio Sería sensiblemente superior, de 4,25 euros. Sé que es un poco confuso todo, pero hay que recordarlo bien. Toda la información está en la página web de ProfeDL. Um, pero aún así creo conveniente que es importante, que es reseñable, pues mencionarlo. Uh, por lo cual, si os parece, y antes de conocer a, Daniel, a, a, a Oscar, perdón, lo vamos a recapitular y vamos a comentarlo de forma rápida. Acceso gratuito al webinario en directo sin eh, materiales adicionales, certificado de asistencia ni grabación del seminario, es decir, lo que muchos de vosotros vais a hacer, asistir a la videoconferencia sin eh, poder verla de nuevo y sin conseguir ningún tipo de eh, material adicional y tampoco la grabación. Segunda opción, posiblemente la más razonable, eh, serían 2,75 euros que se pagarían antes de dicho webinario o en las siguientes 24 horas después del, del, del WEMI. Y que permite el acceso en directo, que es gratuito, la grabación, que, que estará disponible a partir de mañana, y eh, los materiales adicionales, y por supuesto el certificado de asistencia. Insisto, posiblemente la mejor opción, teniendo en cuenta el precio eh, y la calidad de los materiales. Y la tercera vía eh, serían 4,25 euros, si se, ha, si se hace el pago una vez transcurridas esas 24 horas eh, de la finalización del seminario y que permite acceso en directo, eh, grabación, materiales adicionales, pero no el certificado de asistencia. No sé si ha quedado todo claro, igualmente eh, tenemos en la pestaña, si veis en la parte inferior de, de vuestro software, eh, tenéis una... Parte que pone chatear, ahí me podéis preguntar todo lo que queráis relacionado con este, esta estrategia comercial, un poco que, que entiendo que pueda resultar confusa. Uh, y en la parte de preguntas y respuestas, que veo que ya hay algunas personas que han escrito ahí, por favor, esa parte la dejamos solo y exclusivamente para dudas relacionadas con el webinario. Preguntas, cuestiones, re reflexiones, comentarios que queráis hacer a Óscar Ortega, que es nuestro invitado y al cual vamos a conocer enseguida. Pero eh, en los últimos 15 minutos eh, yo voy a intentar hacer una recopilación de todas las preguntas, de todos los comentarios y se las formularé encantado a Óscar Ortega y él amablemente nos va a dar una respuesta. Pero por favor, la pestaña chatear para cualquier problema técnico, audiovisual relacionado con el pago, con las dudas. Yo estaré aquí hasta el final del webinario y en la pestaña de preguntas y respuestas todo lo relacionado con um, el webinario que, que en este caso se titula, como ya veis en pantalla, cómo pasar de dar clases presenciales a clases online sin perder nuestro valioso tiempo. Y bueno, sin más, ahora sí dicho todo esto, eh, pasamos a la presentación de nuestro um, ponente, primer ponente de esta segunda temporada panelista de esta en esta ocasión. Um, y como digo, eh, ya lo veis también en la presentación, contamos con el apoyo de la Universidad Antonio de de Madrid. Se trata de Oscar Ortega. Óscar, bienvenido. Hola, muchas gracias. <ríe> bueno, Óscar ha sido en sus inicios profesor de informática, años más tarde se formó para cambiar la materia de enseñanza por el español y se fue a, a Brasil a estrenarse oficialmente como profesor de, de este idioma. Después de algunos años y junto a, a su pareja, bueno, pues decidieron volver al viejo continente, concretamente a España, donde comenzó su carrera como, como profe online. Y este es de lo que nos va a hablar eh, ahora. Desde el año eh, 2011-2012 trabaja solo más o menos, ¿no? En esta modalidad online. Y cuatro años más tarde creó la página, que, que ya veis también ahí en, en pantalla, la, la primera en la lista y que tiene por título unidiomacadavez.com desde la cual trata de ayudar, orientar, aconsejar y poner en el camino correcto, que a veces es lo más complicado, a todo aquel profe eh, que se interese por comenzar y por conocer más del mundo eh, relacionado con la enseñanza de idiomas. Pues Óscar, todo tuyo. Muchísimas gracias y hablamos en un ratito. Muy bien Alfredo. Bueno, por supuesto, antes de comenzar, quiero agradecer a Alfredo por la presentación, a por, por, por que es quien está detrás, junto a la Universidad a Antonio de Nebrija. Claro, por supuesto, que ha tenido la, la bastante buena idea de, de unirse a estos webinarios que son fantásticos y que yo tengo el orgullo de estar en esta segunda temporada eh, Estáis fantástico. Y, por supuesto, quiero agradecer a vosotros que estáis ahí, con vuestra santa paciencia, y espero que la tengáis hasta el final, porque, porque os voy a lanzar un montón de información, un montón de ideas, que espero que os sean muy útiles, pero yo, yo sinceramente, sé que, que cuando se sea accede a un webinario, a un curso, a un libro, incluso, no importa, nos lanzan un montón de ideas, nos dicen un montón de cosas, y cuando lo terminamos, podemos decir, ah, pues me ha gustado, ha estado bien o no. Pero bueno, espero que, que digáis lo primero de este. Y, pero lo más probable es que, aún así, digáis, vale, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo, cómo implemento todas estas ideas que, que Oscar me ha dado o que el libro me ha dado? En fin, lo que sea. Bueno, y por eso ese material extra del, del que os hablaba Alfredo creo que es muy útil. Es una hoja de acciones, que es una idea que, que tuvimos en, bueno, en otra página de cómo se puede hacer online. Y que. Y que se trata precisamente de eso, de coger todo lo que voy a soltar ahora y, y ponerlo en orden y darle un foco más de acción. Y decir, vale, vale, sí, me has escuchado decir todas las cosas que te he contado, pero ahora ponte en acción, haz esto, haz lo otro, reflexiona, en fin. Para eso sirve esa hoja de acciones, ese material extra que, que puedes encontrar. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Eh, ¿Qué vamos a hablar en, esta, en este webinario? Vamos a hablar de muchas cosas, pero... Lo primero que quiero hacer es contaros una historia, empezar con una historia que un poquito la ha desvelado Alfredo contando mi, mi biografía. Pero es una historia que, como veis en la pantalla, eh, creo que veis en la pantalla, eh, se trata, tiene que ver con, con cinco cosas. Eh, tiene que ver con Brasil, tiene que ver con España, por cierto España está representada por la paella, por si no os habéis dado cuenta. <risa> tiene que ver con dormirse a las 3 de la noche, es decir, cuando terminaba de trabajar, tiene que ver con dos mochilas y tiene que ver con un helado. Las personas que me siguen saben perfectamente lo que voy a contar, o por lo menos algunas de las cosas que voy a contar, eh, pero bueno, espero que, que me perdonéis repetirlas, pero al final no son mis historias, no tengo otras. Eh, eso sí, antes de contaros esta historia, me gustaría que, que respondieseis a una pregunta. Alfredo, amablemente, creo, le va, va a poner esa, esa pregunta para que la respondáis en el chat. Eh, es una encuesta que un, una encuesta muy rápida, con, con cuatro respuestas muy fáciles, y la pregunta es tan fácil como, ¿qué tipo de profesor o de profesora eres? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hay cuatro respuestas y lo vais a identificar claramente, pero quiero saber si dais clases presenciales, si dais clases online, si dais clase de L, de español para, como lengua extranjera, o si dais clase de lengua española, es decir, para nativos. Eh, ¿Para qué quiero saber esto? Bueno... Por una parte por curiosidad, pero por otra también por saber un poquito con quién estoy hablando. Me gusta saber que no estoy hablando yo solo, aunque en este momento lo estoy, pero, pero que enfrente de mí, enfrente de la cámara, por lo menos, tengo personas que tienen una biografía, que tienen un interés, que tienen unas cosas para hacer y, y bueno, pues eh, si Alfredo quiere poner esa... Sí. Voy a, voy a matizar simplemente una cosita porque veo que ya estoy recibiendo un mogollón de respuestas. Eh, voy a poner sí. una... Vais a ver en la pantalla una encuesta a partir de, de este momento y podéis votar Vaya. la opción que consideréis oportuno. Por favor, lo veréis todos en pantalla. Es una encuesta. Vamos a dejar aproximadamente un minuto para que podáis responder con tranquilidad, leer las opciones y yo luego voy a compartir estos resultados con vosotros y con Oscar. y él en base a eso va a hacer los pertinentes comentarios. Igualmente agradezco a todos los que ya me habéis contado vuestra experiencia, cómo trabajáis por el chat y por la opción preguntas y respuestas, pero fundamentalmente por favor nos centramos en la opción de encuesta ya que disponemos de esa maravillosa opción. Eso es. Eh, creo que la culpa ha sido mía, que he dicho que le vas a poner No, no, un... no tranquilo. tranquilo. tranquilo. <risas> no pasa nada. Bueno. Un segundito y te comparto los resultados. Animamos a que todo el mundo lo, lo haga. Tenemos, somos 90 y... No hay prisa, participantes. Además, mientras ellos responden, yo voy a contar esa pequeña historia que adelantaba. Es una historia muy cortita, así que bien, tranquilos, no os vais a aburrir. Eh, y tiene que ver, como decía, con Brasil, España, etcétera. Bueno, eh, yo ciertamente, como decía Alfredo, yo en, en, el pasado, en el pasado ya era informático, decidí cambiar de vida, me formé para ser profesor español, en realidad siempre fui profesor, pero es otra historia mucho más larga. Y, y cuando me formé para ser profesor, bueno, pues la oportunidad vino desde Brasil. Bueno, yo pensaba que, que había una oportunidad ahí y me fui a Brasil a, a dar clases. Y efectivamente, di muchas clases, di cogí toda la experiencia que tengo como profesor, la cogí en Brasil, di clases a a gente de todo tipo, realmente, y de clases, alumnos individuales, en grupos, a, a escuela, en escuela, en, en, en empresas, bueno, en fin, cogí bastante experiencia, para que no nos vamos a engañar, pero en cierto momento de, de mi vida, junto a mi pareja, que es de allí, nos fuimos a vivir a, a España y, bueno, yo tengo los resultados de la encuesta que ahora mismo las comentaré. Decía, nos fuimos a vivir a España. Y claro, en España no podíamos dar continu eh, continuar dando clases presenciales de, de español como lengua extranjera a brasileños, es eh, un poco complicado. Bueno, hay bastante brasileño, pero no es fácil. Y así que se nos ocurrió, o mejor dicho, una de las, nuestras alumnas se, se le ocurrió que podíamos dar clases online. Eh, pese a mi, a mi pasado informático, eh, nunca se me ocurrió mezclar esas dos ideas, dar clases y online. Incluso mi mujer había dado alguna clase online, pero como hobby, como para saber lo que era. Bueno, pues en ese momento empezamos a dar clases online. Tengo que admitir que no fue un comienzo fácil, por dos razones. Una, porque yo no sabía absolutamente nada de las clases online, de, de qué tenían de especial, si tenían algo. Y por otra parte, porque en ese momento, aunque es verdad que éramos poquitos los profesores que dábamos clases online, también es verdad que eran muy poquitos los alumnos que sabían, o los estudiantes que sabían que se podía estudiar online cara a cara con un profesor, etcétera. Bueno, pues, eh, como digo, los, los inicios fueron tan difíciles que nuestro... al principio nuestros alumnos eran de Brasil, online, y por tanto tuvimos que adecuar un poco nuestros horarios a los horarios de Brasil, y por eso nos apostamos a las 3 de la noche, nuestra última clase terminaba a las 3 de la noche, a las 3 de la madrugada, como lo quería llamar, para mí era, en fin, un horario al que no estaba precisamente muy acostumbrado. El caso es que, bueno, al final sí, fue un horario duro, pero nos acostumbramos y al principio ganábamos poquito, fueron, fueron inicios complicados, tan poquito que realmente <ríe> nuestra recompensa durante el fin de semana, que, que también trabajamos, pero bueno, nuestra recompensa era comernos un helado. Y digo un helado, porque realmente compramos un helado para compartirlo entre los dos. No, no porque fuera muy romántico, sino porque, bueno... Tampoco es que no tuviésemos dinero, sí, sí que teníamos, pero bueno, veíamos que no era una posición que teníamos claro que, que iba a funcionar, pero tenemos teníamos que ahorrar, tenemos que ser un poco precavidos con, con ese dinero. Entonces, bueno, intentamos gastar lo mínimo posible al principio, tan, tan mínimo que efectivamente compramos un helado para los dos. No era romántico, pero bueno, al final lo era, de alguna forma. Bueno, eh, en esta historia eh, te termina con esas dos mochilas eh, porque nos convertimos un poco en nómadas, ya lo éramos, realmente habíamos estado varios años sin un lugar fijo para vivir y lo continuamos estando, eh, pero, pero en ese momento nos convertimos un poco en nómada, empezamos a viajar por Europa sin un destino demasiado fijo, visitamos varios países, nos quedamos varios meses en cada lugar... Y esto nos dio una confianza de que esto de dar clases online funcionaba, funcionaba muy bien, e incluso funcionaba para algo tan loco como es ponerse a viajar por, por Europa o por donde sea, claro, siempre que tengas una conexión en Internet. El caso es que gracias a eso eh, comenzamos a conocer otros profesores que estaban distribuidos por, por todos esos países a donde, a donde íbamos. Y me animó esto a, a crear una página, bueno, esto también es una historia larga, pero cortándola, esa, esta, esa página fue unidemacadades.com y, y, y ella me dio la oportunidad, desde ese momento, 2016, más o menos, final de 2015, de conocer a un montón de profesores, muchos de ellos online, eh, muchos de ellos que estaban pensando en esa idea y conocer cuáles eran las problemáticas, cuáles eran eh, las, eh, las soluciones que habían adoptado en, en, en esos problemas, cuáles eran sus dudas, y gracias a, a todas esas experiencias, pues bueno, gracias a todo eso, estoy aquí, delante vuestro contando lo que voy a contar. Y, bueno, pues ha sido una, una magnífica experiencia recoger todas esas experiencias y en ellas me voy a basar para contar todo lo que os voy a contar. Os voy a contar, concretamente, por qué hay que hacer todo lo contrario a lo que nosotros hicimos, porque, bueno, al final nosotros... Eh, Hicimos muchas cosas mal, muchas cosas erradas por eso, porque no teníamos experiencia. Entonces, lo que voy a intentar hacer es que esa transición que yo tuve de profesor presencial a profesor online bueno, sea lo más cómoda posible. esta encuesta que habéis respondido, ¿qué, te, ¿qué tipo de profesor eres?, me, me ha sorprendido un poquito, porque sois todos profesores de, de español como lengua extranjera, donde no tiene cierta lógica, claro, pero, pero no hay nadie que sea solamente de lengua española, para los Y lo preguntaba porque realmente son cosas muy diferentes ser eh, profesor eh, de clases presenciales en centros educativos, como sois la, prácticamente la mayoría absoluta, y ser profesor particular. Son, son cosas muy diferentes, porque siendo profesor particular, sobre todo si te dedicas a ello como un negocio, ya tienes una serie de, de ideas de, de cosas que, que puedes hacer, que quieres hacer, que sabes hacer, y que los que trabajáis en un centro educativo, pues bueno, pues no, ¿por qué? Porque simplemente tenéis a un jefe, tenéis a un coordinador, si no lo sois vosotros, y que os dicen lo que hacer, que os dicen cómo hacerlo, y que, que os prohíben hacer ciertas cosas que a vosotros os gustaría hacer, etc. Entonces son cosas muy diferentes, no es lo mismo salir como punto de partida de ser profesor particular o de ser profesor de un centro educativo, de una universidad, de una academia, etcétera Entonces tenéis en cuenta eso también a la hora de, de hacer esa transición. Eh, había algunos profesores online que creo que no os voy a enseñar tanto como os gustaría hoy, pero, pero bueno, espero que os sirva de algo. Eh, Perdón, un segundito. Sí, ¿sí? sí que te teníamos por aquí eh, alguna persona, algún profe que sí quedaba nativo. ¿eh? Lo que pasa es que la ah, primera vale, encuesta no estaba como opción única, no opción múltiple, y por eso um, la Perfecto. aclaración, ¿vale? Perdón. Perfecto. Entonces, me, me, me había sorprendido porque no, no sería ni casi, casi ni lo normal. El normal sería que, que haya incluso bastantes, Pero, efectivamente, de, de respuesta única. Muy bien, ¿qué vamos a ver, ¿Qué vamos a ver en, en esta conferencia, aparte de toda la charla que, que os acabo de soltar? Pues bueno, lo que vamos a ver es que es estos seis temas. El título de, de, de este webinar es, bueno, el título no, pero la intención es que ahorréis tiempo a la hora de hacer esta, esta transición de profesores presenciales a profesores online. Que ahorréis tiempo. Y digo esto porque yo, en mi caso, de ser profesor, desde ser profesor presencial a ser profesor online y ganarme la vida de ellos, pues me llevó un tiempo, un tiempazo, realmente. Lo que pasa es que, como digo, yo no tenía ninguna experiencia, no tenía ningún referente, en ese momento eh, eh, no había nadie, no, no, no se escuchaba a nadie decir, hablar sobre profesores online, no había webinarios, desde luego, sobre este tema. Entonces, pues claro, eh, cometí un montón de errores y tardé un montón de tiempo en, en llegar a, a, donde, a donde fue fácil vi, en vivir desde las clases online, o a donde nos fue fácil, que somos pues, en esta casa que damos clases online. Entonces, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de, de lo que viene ahí, de, de cosas que nos van a hacer ganar tiempo, de cómo ganar tiempo en cada una de esas cosas. Y Lo primero es saber si de verdad quieres dar clases online. Hay algunas personas aquí, unas cuantas, que ya las clases online, ya tenéis más o menos claro, seguramente, pero hay gente que nunca ha dado este tipo de clases, que no sabe ver, no sabe ver los, eh, si es factible para ellos o no, y, sobre todo, si les gusta. Y esto es muy importante porque, al final, vas a trabajar, si lo quieres trabajar como algo continuo y, y que sea tu principal ingreso, una gran parte de tus ingresos de mes, pues, bueno, te va a ser algo muy importante para tener en cuenta que te guste. Y cuanto antes lo sepas, mucho mejor. Por cierto, se me olvidó decirlo, eh, el, el otro día le pedí a Alfredo que me parase, si voy muy rápido, pero, Alfredo, te voy a pedir que no me pares. Porque eh, prefiero hablar muy rápido porque tengo tantas cosas que decir que, que como, adelante, esta, adelante. Como, esta, como, esta como esto va a quedar grabado, pues, eh, lo ponéis en velocidad lenta y, y seguro que me escucháis perfectamente, y si, pero si no me entendéis, bueno, para eso están las preguntas. Y si, y si se pone mal esto, si, si se pone feo, ya me paro. Bueno, eh, vamos a ver eso entonces. Eh, si nos gusta dar clases, ¿cómo saber si nos gusta dar clases? ¿Cómo ahorrar tiempo en sabiendo, conociendo si realmente es viable, si me puedo ganar la vida dando clases. ¿Y de dónde saco tiempo? Porque hay mucha gente que eso, que trabaja en, en una universidad, en una escuela, donde sea, y dice, vale, yo te dan un saco tiempo para comenzar ahora un, una nueva actividad, un nuevo negocio, si es que ese he es lo que se desea. ¿Y cómo adapto mis materiales físicos? Que es una de las principales dudas. Y cómo, y sí, esto sin perder tiempo, sin perder demasiado tiempo, incluso al contrario, aprovechándolo. Y además, ¿cómo, perder, ¿cómo no perder el tiempo con la tecnología? Porque seguro que hay muchos profesores aquí, o bueno, unos poquitos tal vez, que, que tienen miedo de eso, de la tecnología, de, de necesitar ser informáticos. Y por supuesto, y esto lo dejo para el final, y tristemente para unos poquitos minutitos, ¿cómo consigo alumnos? Y si tengo que pagar impuestos, bueno, esto es un, un título genérico porque la respuesta es sí. La, la respuesta es clara. Pero, ¿en qué consiste ahorrar tiempo con, estos, no, con estas dos preguntas? Bueno, voy a empezar ya de una vez a hablar de lo que nos interesa y es cómo ahorrar tiempo en, en ese sentido. Si de verdad quieres dar clases online, ¿cómo saberlo? ¿Cómo averiguar si, si realmente me gusta esto de dar clases online? Bueno, realmente no es fácil porque, porque hay muchas cosas que se pueden hacer eh, dando clases online y hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Yo os he dejado una lista en dos diapositivas, una lista de varias cosas que, que podéis tener en cuenta. Pero, principalmente, bueno, eh, cuando yo comencé en esto de, de ayudar a otros profesores a, a dar clases online, una, una afirmación que me llegaba muchas veces y que a mí me dejaba un poco extrañado, es que algo que echaban de menos era el contacto físico cuando tenían que dar clases online. A mí siempre me llamó la atención esto, porque, porque realmente yo, cuando daba clases presenciales, ya no doy, eh, hoy en día solo doy clases online, yo no tenía contacto físico. A lo mejor daba la mano eh, para dar la bienvenida a los alumnos y, y para despedirme, pero nada más, no, no había contacto físico. Entonces, no, no sé qué tipo de clases tenían <ríe> esas personas que me hacían las preguntas, pero yo quiero pensar que se referían a la presencia física, el tener gente a tu alrededor. No tocarla, por supuesto, pero sí ver a la persona entera de la cabeza hasta los pies. Y no como que estáis viendo a mí, la cabeza hasta el pecho. Para mí... Hoy en día es lo mismo, es exactamente lo mismo y realmente nunca ha sido muy diferente. A lo mejor porque ya antes de, de dar clases online, pues bueno, utilizaba mucho Skype para hablar con mi familia, con mis amigos, etc. Pero realmente es algo que mucha gente echa en falta y que tenéis que preguntaros a vosotros mismos si realmente vais a echar en falta. Y si lo vais a echar en falta, mejor iros acostumbrando. No voy a decir nunca que no lo hagáis, que no os dediquéis a, a las clases online por ninguna de estas cosas de la lista, pero por lo menos que os pongáis alerta y que tratéis de resolver ese problema. Diferencia entre una profesión y un negocio. Y es que eh, si os queréis dedicar a ser profesores online a tiempo completo o a gran parte de vuestro tiempo, tenéis que daros cuenta de que ser profesor online es un negocio. No es una profesión en sí mismo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando tú das clases en una academia, por ejemplo, o en una escuela, eh, tú eres contratado por un, profesor, por un jefe, por un director que te dice lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, etcétera. Y a ti lo único, lo único que te tiene que preocupar es preparar las clases y darlas, y poco más. Al final de mes vas a cobrar tu salario, que será poco o mucho, pero lo vas a cobrar. Esto es un negocio. Esto es un negocio unipersonal, en principio, a no ser que se junten varias personas, que no sea la primera vez. Y, y como negocio tienes que estar alerta de un montón de cosas. Sí, de preparar las clases y de dar clases es súper importante. Pero, por supuesto, te tienes que encargar tú de conseguir alumnos, te tienes que encargar tú de la parte legal, de pagar los impuestos, de pagar la seguridad social, te tienes que encargar tú eh, de perseguir a los que no pagan, que esto es evitable hoy en día, no es un gran problema esto, pero bueno, eh, te tienes que encargar tú de cualquier tipo de cosa que en una escuela, en una academia, normalmente no te preocupas ni un poquito. Entonces, esto pues, a mucha gente le tira para atrás y la verdad es que yo lo entiendo. Pero bueno, también es justo no acostumbrarse. Tened en cuenta que muchos de los alumnos, muchos no, prácticamente todos los que vais a tener, son alumnos individuales. A mucha gente no le gusta esto o simplemente no, no está acostumbrado. Porque conseguir grupos de alumnos no es fácil. Esto es en lo que estamos trabajando, por cierto, en un nuevo proyecto con Dani Hernández de de L, ¿verdad? En practicamos.com. Gracias por el espacio publicitario. Pero, pero realmente, esto es lo que vamos a tener. Entonces, la gente que está acostumbrada a clases en grupos va a tener que cambiar un poco su mentalidad, incluso sus materiales. Una cosa muy buena: no hay desplazamiento. Efectivamente, sea donde, sea donde trabajes, a no ser que seas un profesor particular que recibe a los alumnos en casa, te vas a tener que desplazar hasta tu lugar de trabajo, hasta el domicilio de tus alumnos. Bueno, ya no. Como con profesor online, esto sí es una gozada. El máximo desplazamiento es desde la cama hasta el lugar donde trabajes, que normalmente se encuentra unos metros, <ríe> unos metros tres o cuatro metros, o, o, depende de lo grande que sea tu casa. Esto es fantástico, aunque por otra parte es también muy malo, porque... No vas a estar con otras personas, no vas a andar, no vas a hacer ejercicio sin querer Que al final cuando te mueves a tu lugar de trabajo lo que haces y por tanto es una posición extremadamente sedentaria. Un consejo desde aquí, dar clases de pie, es una solución fantástica. No os centréis en que normalmente el ordenador está en la mesa y vosotros tenéis que sentar, os podéis levantar. Una desventaja que, bueno, pues yo sé que a muchos les va a fastidiar y es que es muy difícil utilizar cosas que se, de estas que la, los profesores nos encanta comprar en Flying Tiger o, o en tiendas parecidas. Algunos a lo mejor no saben lo que es, pero estoy seguro que el 99% de los profesores saben lo que, es, lo que es esta tienda y nos encanta comprar esos juguetitos, esas hojas esos eh, lo que sea que, que podemos llevar a clase y usarlo con, los, con nuestros alumnos, etc. Bueno, pues online eso es mucho más complicado, ¿no? Hay, hay cosas que se pueden utilizar y de hecho se usan, pero yo aconsejo incluso, de hecho, olvidado el de, de cosas extras, a no ser que, que lo veáis muy necesario, o de, dependiendo quién sea vuestro, vuestros alumnos. Muchas veces con niños, si sí es necesario comprar un montón un montoncito de cosas para entretenerlos, etc. Eh, sin pizarra es también, bueno, ¿qué es un profesor sin pizarra? El que, el que sea profesor, profe eh, ...presencial, sabe que la pizarra para nosotros es casi casi nuestro símbolo de poder... ...sin la pizarra no podemos vivir y, y efectivamente las casas online no se puede utilizar... Sí, ...sí que se puede utilizar una pizarra de las típicas, se eh, pone la pared y en la pared se... En ...la pizarra se escribe, etcétera, y el alumno lo puede ver, pero como veis no es lo mismo... ...la distancia es diferente, lo ven en una cámara que puede ser pequeña, en fin... ...no es exactamente lo mismo y por tanto... Tampoco animo a que se utilice una pizarra física. Hay pizarras virtuales, yo personalmente no utilizo ninguna pizarra virtual, a no ser que le llamemos al Google Docs, al, al Google Documento, una pizarra virtual. Que para mí lo es. De hecho, es mucho mejor que una pizarra virtual. Pero bueno, eso ya es cuestión de gustos y ahí cada uno tiene que ver lo que le gusta hacer y lo que no, y acostumbrarse. Bueno, más cosas. Si consigo pasar... A ver... Vale, ahora. Eh, más cosas, la soledad. Antes lo decía, profesor online, en casa, solo. Yo no, tengo a mi mujer, que es el profesor online, podemos hablar un montón de cosas de trabajo, de hecho, hablamos demasiado. Pero, pero la realidad es que el profesor online normalmente está solo. Y, y esto no es fácil. No es fácil porque no tienes, un class, no tienes una sala de profesores donde ir a tomar tu café con ellos y, y criticar a tus alumnos. Es verdad que las redes sociales nos ha ayudado mucho, ¿eh? el grupo que dirijo o de profesores online, el propio grupo de, de profesores de son magníficos lugares para, para ponernos al día con otros profesores, etcétera. Pero bueno, al final no dejas de estar solo en casa. Y a la gente que le guste demasiado eh, tener contacto con otros profes, pues bueno, esta profesión le puede ser un poco, un poco mala para ello. Eh, ¿Qué más? Tecno, eh, perdón, conversación. Antes decía que la mayoría de los alumnos, o todos, van a ser alumnos individuales, pero además un gran porcentaje que van a buscar clases de conversación. Es decir, incluso ni siquiera clases, van a querer practicar su, el idioma que están practicando, eh, que están aprendiendo en español español, eh, lo que sea. Y es que esto es lo malo eh, o lo bueno. Pero, pero claro, ¿qué ocurre? Nosotros a lo mejor estamos acostumbrados a clases eh, clásicas de incluyendo todo tipo de cosas, que si gramática, que si esto, que si lo otro... Bueno, muchos alumnos no quieren eso. Muchos alumnos lo único que quieren es practicar su conversación, practicar su español, y nosotros tenemos que estar ahí para responderles y para aceptar su, su problema y, y ayudarles. Eso no quiere decir clases de conversación, por cierto, no se prepare, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario, pero, pero son otro tipo de preparación o son otro tipo de clases y tenemos que estar preparados para ello. Y, al, y aquel al que no le guste nada... Eh, conversar y hablar y, y eh, sacar tema y etcétera, pues bueno, podría tener un pequeño problema. De todas formas, hay algunos que quieren de todo, conversación, pero también otras cosas. No hace falta ser un experto tecnológico, luego lo hablaremos, pero eh, sí que es bueno que tengamos unas pequeñas nociones y que las vayamos desarrollando, porque si no, eh, obviamente, somos profesores online vamos a tener un problema. Así que no es una razón suficiente para no ser profesor online pero sí que, si eres un antitecnológico, pues bueno, vas a tener que cambiar un poquito el chip. Y, por último, globalidad y pagos. Voy a dejar globalidad para el final. Los pagos. Estamos acostumbrados a que, si somos profesores particulares, nos paguen en la mano con una transferencia bancaria y que, si trabajamos en una escuela, etc., nos paguen el salario en nuestra cuenta, directamente, lo que sea. Aquí la cosa puede complicarse mucho, dependiendo de dónde vivamos o dónde vivan nuestros alumnos. En general, Paypal o e incluso las transferencias bancarias pues, funcionan perfectamente, pero has de aprovechar para saber cómo te pueden pagar, cómo les puedes cobrar, qué dificultades vas a tener, porque todo esto a mucha gente le estresa. Y yo no quiero que te estreses, así que tenlo en cuenta. Y la globalidad. Eh, estamos en un mundo global y estamos hablando de una profesión online, que es más global que eso. Esto quiere decir que somos cientos, no, miles de profesores solamente de español. Somos una barbaridad de profesores de español, eh, pero también somos o son millones de, o miles o cientos de miles de, de estudiantes de español. Cuando yo comencé, éramos unos poquitos profesores y unos poquitos eh, estudiantes. No han cambiado tanto las cosas, han aumentado exponencialmente las dos cosas. Pero lo cierto es que vas a tener que competir con muchos profesores. No me gusta decir esta palabra, pero bueno, vas a tener que competir con muchos profesores que quieren también conseguir sus alumnos. Si esto no te gusta, es como para plantearte muy seriamente esta profesión, porque luego vas a tener que luchar, no es la palabra muy cierta, pero bueno, vas a tener que luchar contra otros profesores. Al final no es cierto. Es decir, eh, si veis un poco los grupos, las comunidades que se crean de profesores online, son. Super guay, pues, permitidme la expresión, pero son eh, comunidades muy amables y, y que la gente se lleva muy bien entre ellos y se ayudan entre ellos y cooperan entre ellos y pasan de ser competidores a ser todo lo contrario. Entonces, es fantástico, a mí este, este mundo me ha encantado. En fin, eh, en definitiva, ¿cómo ahorrar tiempo en este caso? Es decir, ¿a qué me refiero? Estamos hablando de si te gusta o no dar clases. ¿Cómo, cómo ahorrar tiempo? Bueno, pues simplemente reflexionando todo, lo que, todo lo, lo que os he contado y preguntándonos a vosotros mismos, pero también a otros profes que ya tengan experiencia en grupos, en, en personas, donde queráis, sus impresiones, sus ideas. Porque una cosa es lo que os junte yo, otra cosa es lo que os cuente un amigo que dé clases online y otra es ir recogiendo estas estas opiniones. Y es muy bueno que lo tengáis en cuenta porque os va a ahorrar mucho tiempo, pero sobre todo muchos disgustos posteriores o muchas frustraciones posteriores. Entonces, bueno, vamos a intentar averiguar cuanto antes si nos gusta o no. ¿Pero para qué queremos dar clases online? Bueno, pues muchas de las personas que están aquí lo quieren para ganarse la vida con ello. Ya somos eh, profesores presenciales, muchos de los que estamos aquí o todos, pero realmente se me ha olvidado pasar la diapositiva vale realmente eh, lo que queremos es ganar dinero con esta profesión y en muchos de los profesores presenciales dicen hombre yo me gano bien la vida pero es que a lo mejor me quiero volver a España porque estoy fuera en el extranjero o quiero cambiar de actividad o, o, o bueno quiero ponerme a viajar como me yo la razón que sea eh, pero la, la pregunta, y esto me lo han preguntado muchas veces, y además con cierto con cierta incredulidad, ¿es posible ganarse la vida de las nocturnas online? Mi respuesta es siempre la misma, sí y no. Es decir, sí, ¿eh? igual que en cualquier profesión, todas las profesiones hay gente que se ha ganado la vida con esa profesión y hay gente que no. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, como todas las profesiones, hay gente que lo hace muy bien para poderse ganar la vida con ello y hay gente que no. Pero, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Para saber, para ahorrarnos un tiempo bonito en, eh, en esta decisión, esta transición, para saber si realmente nos podemos ganar la vida. Bueno, pues Simplemente hacer un pequeño estudio de viabilidad. Yo no os voy a, poner, no, no os voy a pedir que hagáis un estudio un super serio, como si fuese una empresa, que sería lo ideal por otra parte, pero bueno, por lo menos, sí, que veáis cuáles, que calculéis, cuáles podrían podría ser vuestros ingresos, cuáles van a ser vuestros gastos, y de ahí pues bueno, vais a saber cuál va a ser vuestro beneficio, vuestro salario al final del mes. Esto es muy difícil de calcular, los gastos no tanto, pero los ingresos sí, siempre no habéis empezado, lógicamente. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos saber si, si hoy podemos ganar lo suficiente? Bueno, simplemente calculando, no, no, hay, no hay más misterios. Eh, solo una cosa, me gustaría, eh, eh, Alfredo, si no te importa, que lances otra de esas encuestas maravillosas que tengo por aquí preparadas, Vale, vamos a intentarlo ahora. Ahora sí que pido a todo el mundo, por favor, que <risa> minimice pantallas para que no haya ningún problema, porque sí que hemos tenido algunos comentarios de compañeros que no han podido hacerlo. Así que voy a intentar lanzar la pregunta, la... Vamos a ver si funciona. La pregunta la voy a explicar mientras la pones. Venga, Se trata de, si tienes que ir a casa de un alumno que vive a 5 kilómetros para darle clase, que estamos pensando todavía en presencial, ¿de acuerdo? En modo presencial... ¿De acuerdo Casa de alumno, 5 kilómetros. Muy bien, tenemos que ir allí a darle clase. ¿Qué es más rentable para nosotros? Vale, la pregunta es ahora sí, respuesta múltiple. Vale, adelante. <ríe> vale. Tenéis un minuto para votar, por favor, chicos. Bueno, chicas, adelante. ¿Cómo sería más rentable ir hasta casa de, de nuestro alumno? ¿En autobús? ¿En taxi? ¿Andando? Bueno, dependiendo de la situación, bueno, esta respuesta es obvia, pero. pero quiero vuestra opinión. Eh, os voy a contar alguna cosa y después os voy a contar cuál es mi opinión respecto a la respuesta más apropiada. Bueno, la respuesta más apropiada siempre va a ser depende, pero, pero vamos a saber por qué. Mientras tanto, os cuento que para saber la viabilidad de este proyecto, como decía, hay que saber los gastos. Los gastos se puede calcular de muchas formas. Cada uno es, sabe lo que tiene. Eh, vosotros sabéis si, en qué gastáis en, en vuestro día a día, si gastáis en en la luz, en la electricidad, en el agua, en internet, etc. Si gastáis yendo a restaurantes, si gastáis porque tenéis tres hijos y eso gasta bastante, creo, no sé. Eh, ¿En qué gastáis? Tenéis que saber exactamente lo que gastáis, y esto es relativamente fácil de saberlo, y después vamos a saber cuánto ingresar. ¿Cómo saberlo? Bueno, simplemente lo podemos hacer de, de dos formas. Una, sabiendo cuánto queremos trabajar, y otra, sabiendo cuánto queremos ganar. Eh, para saber cuánto queremos trabajar, lo que tenemos que hacer es simplemente, bueno, ver cuántos gastos tenemos que cubrir. Vamos a decir que cada mes gastamos mil euros, por poner una cifra redonda. Si cada mes gastamos mil euros, bueno, tengo que, eh, tengo que ganar como mínimo mil euros. Bueno, pues vamos a ver cuántas clases tengo que dar y por qué precio para poder ganar esos mil euros. Pues tendría que dar 50 clases por 20 euros cada una o las que sean. ¿no? uno que haga sus cálculos, etcétera. A ver, esto no deja de ser un ejercicio de imaginación, porque evidentemente eh, no sabemos cuántos, eh, cuántos alumnos vamos a tener en un futuro. Esto es imposible, a no ser que tengáis una bola mágica, de esas que no existen. Pero, por lo menos, hacernos una pequeña idea, y además está muy bien que la tengamos como objetivo. Es decir, tenemos una idea de... ¿Cuánto necesitamos ganar? ¿Cuánto queremos ganar para cubrir esos gastos? Bueno, pues estos son los alumnos, el número de clases que necesito dar. Ya tenemos un objetivo que, para empezar, solamente eso ya es muy bueno. Pero, pero bueno, en todo caso, lo que quiero decir es que esto hay que tenerlo muy en cuenta. Y, bueno, pues no me ha pasado ya... Lo... <risas> sí, te comparto los resultados y también para todos sí, los asistentes. Fantástico los resultados. Gente, yo, yo pensaba que ibais a, a ver alguna trampa e ibais a responder algo diferente. Bueno, bueno obviamente la, la respuesta cierta sería dependiendo de, de cada situación. no Hay una situación fija. Pero para mí también, perdona Oscar, que en bicicleta. ¿eh? Me han dicho un par de, de asistentes que no la, no la hemos puesto, pero sí Me gusta que bicicleta sería también un... Una, una es, posible vía. He de admitir que me gusta bastante, aunque también es verdad que si vas a casa en un siguiente, según como sea la carretera, según como sea el, eh, la lavación puedes llegar a, a su clase un poco manchado de sudor, lo cual pues, no, es muy, no es muy bonito. Bueno, eh, déjame responderos con una, con una pequeña, rapidísima historia. Esta es una historia de mi padre. Y desde de hace siglos, cuando él era joven y trabajaba... Bueno, él era dibujante y trabajaba con clientes particulares haciéndoles diferentes cosas, dibujando, haciendo logotipos, cosas de ese tipo. Y él iba, cuando tenía que reunirse con ellos en sus empresas, en sus negocios o en sus casas, iba en taxi. Estamos hablando de una época bueno en la que no había mucho dinero y no había casi nada de dinero, de hecho, y, y el taxi tampoco era demasiado barato, y tal vez no fumadora pero bueno, y no había Uber, claro. Y un día su madre, mi abuela, le preguntó, vamos a ver, hermano, pero ¿por qué no vas en autobús, que sale mucho más barato, o andando, si, si es bueno, si cerca evidentemente vas andando? ¿Por qué no vas en autobús? Y mi padre le respondió, mira, en autobús voy a tardar mucho más tiempo y ese tiempo que voy a tardar no lo voy a, a poder ocupar en otras cosas como dibujar para otro cliente. Es tiempo que estoy perdiendo. Y esto nos vale también a nosotros, porque hay que recordar que dar clases online, presenciales, lo que, lo que sea, lo que estamos vendiendo es tiempo, tiempo de nuestra vida. Es decir, la hora que nos pasamos en el autobús para ir y venir es una hora que no damos clase, o es una hora que no podemos utilizar para preparar contenido, para preparar los materiales de la siguiente clase, para corregir, lo que sea. Entonces, no es tan fácil decir que el taxi es tan malo y es la última opción, porque a veces nos puede salir rentable dependiendo de los precios y dependiendo de va el alumno de cómo llega el autobús, etc. Después también, dependiendo si el autobús tarda media hora y hace mucho calor, llegas cansado a casa, no tienes ganas de trabajar, más tiempo que estás perdiendo, en fin. Hay razones por las que pensar que las cosas no son tan fáciles como, como las podemos ver en principio. Entonces, es muy bueno calcular eh, todo lo que eh, podemos hacer, todo, en qué podemos gastar, cómo podemos gastarlo y recordar que lo que estamos vendiendo, como he dicho antes, lo que estamos vendiendo es tiempo. Eh, entonces, hay que tener en cuenta esos, esos tres conceptos que os he puesto ahí, que es tiempo, dinero y esfuerzo. El esfuerzo de preparar las clases, de ir a un sitio, de llegar cansado, etcétera. Hay que tener en cuenta muchas cosas, muchas más de lo que parece. Así que, ¿cómo podemos ahorrar tiempo a la hora de, de hablar de finanzas? Bueno, pues simplemente eso. Calculando, pero siendo realistas. No diciendo, bueno, yo voy a cobrar mis clases a 60 euros. A ver, a 60 euros, <ríe> poquitas personas te las van a poder pagar. Oye, si te pagan lo suficiente, fantástico. Genial. Si sabes cómo conseguir algunos que te paguen esa cantidad, adelante. Pero bueno, siendo realistas no es lo más normal, por lo tanto, eh, calcular siempre siendo realistas y teniendo todos los puntos de vista en cuenta. Bueno... Esto es importante porque yo sé que hay muchas personas que me cuentan, Oscar, sí, me encantaría dar clases online, pero es que hoy en día yo estoy trabajando en no sé qué empresa o estoy trabajando en no sé qué universidad dando clases o estoy trabajando en una academia y llego casi llego cansado y llego eh, con ganas de, de ver la tele o de... Bueno, a ver, es cierto. Y, y yo no puedo decir nada. Es decir, cada persona es diferente, cada, cada persona es una historia, de hecho. Y, y hay que tener muy en cuenta eso, porque, porque yo no puedo hablar por todos. Yo puedo hablar por mí, y de hecho lo voy a hacer ahora mismo. Pero, pero lo que quiero decir es que... Bueno, espera, antes de deciros nada, vamos a lanzar una tercera encuesta. Tranquilos que no vamos a ir llenar esto de encuestas. Pero, Ásselo, pero, por favor... Vamos adelante. Esto me recuerda un poquito a los programas estos de televisión <risa> <risa> Me estoy sintiendo un poco... <risa> Pues ahí estamos votando ya. La pregunta el... es, ¿qué piensas que le que te hace perder más el tiempo? Perdón, que le hace perder más el tiempo a Oscar? Opción múltiple. A mí, yo no quiero saber lo que os hace perder más el tiempo a vosotros. Quiero saber lo que pensáis que me hace perder más el tiempo a mí. Esto es, evidentemente es un ejercicio de imaginación, pero yo os aseguro que yo intento hacer las cuatro cosas. Intento, no siempre lo consigo. Mirar el Facebook, jugar al Candy Crush. Sí, juego al Candy Crush, lo confieso. Ya lo confieso alguna vez en público, pero bueno, lo hago otra vez. Leer y echar una siesta. ¿Cuál, ¿Con cuál de estas cosas yo pierdo más el tiempo? Luego lo contaré. Eh, en fin, es que estoy... Perdona, cada vez que, que leo que, que juego al Candy Crush me, me entra una vergüenza. Bueno, eh, dejadme contaros una cosa. Y yo, yo sé que estoy seguro que sabéis que los españoles no tenemos muy buena fama sobre... ...nuestra productividad en Europa. Es decir, muchos europeos piensan que los españoles trabajamos poco. Ante esta creencia de que trabajamos poco, les lanzamos... Eh, ...informes que demuestran que los españoles trabajamos... ...más horas que cualquier otro ciudadano de Europa... ...en nuestros trabajos, o de los que más horas trabajamos. Pero aquí hay que distinguir dos cosas. Por una parte, cuántas horas estamos en el trabajo... Y por otra, ¿cuántas de esas horas realmente estamos trabajando? Eh, yo siempre me acuerdo de una persona que me contaba que, que tenía un compañero que entraba a las 8 fichaba, y se ponía a leer sus emails personales, eh, las noticias, eh, hablar con el, con el compañero de al lado, y a las 9 llegaba esta persona y decía, ah, ya llegas tarde! ¿eh? Hombre, llega tarde, pero se pone a trabajar a las nueve, eh, claro. Esto es lo que nos ocurre muchas veces, pero esto es lo que nos ocurre muchas veces a los profesores online. Tenemos que saber eh, cómo organizar nuestro tiempo, no solo en las clases, sino también fuera de ellas. Y para saber de dónde sacar tiempo a la hora de, de, de encontrar tiempo, valga la redundancia, o sea, para, para, para hacer todo lo que tenemos que hacer para convertirnos en profesores online, tenemos que hacer determinadas acciones. Lo principal, priorizar. Tenemos que saber... Me voy a dejar que, que vaya al siguiente. Bueno, eh, me ha gustado el... Antes de continuar diciéndoles, voy a comentar el, el, el, esta encuesta porque me encanta. Eh, pensáis que, que en lo que más tiempo gasto en Facebook, fijaros en lo que digo, eh, perder el tiempo. En Facebook, el segundo, en eh, Candy Crush, tercero, leer y cuarto, echar la siesta. Bueno, parece que me conocéis en cierta forma porque yo no he hecho la siesta apenas. Es decir, lo intento a veces, estoy cansado, pero yo me echo en la cama y, o en el sofá donde sea y no consigo cerrar los ojos. Casi, casi salgo más cansado que, que lo que entro. Entonces, simplemente es imposible perder el tiempo echando la porque no lo hago. En lo que más tiempo pierdo no es en Facebook. ¿Por qué? Porque el Facebook lo utilizo solo, exclusivamente eh, para motivos profesionales. No tengo oculto, de hecho, a, a mucha gente amigos, eh, eh, familiares, etcétera, porque no quiero verles, no quiero distraerme con cosas que sinceramente pues, no, no son muy entretenidas y mucho menos productivas. El Facebook lo utilizo prácticamente solo para motivos profesionales. Entonces, el tiempo que paso en el Facebook realmente es productivo. Bueno, no siempre, pero bueno. Eh, en general es productivo. Y el Candy Crush, pues me vais a perdonar, pero no, no lo considero, en mi caso, una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque lo utilizo como una forma de escape, como una forma de desconexión. Yo juego poco a la candidatura, como muchos 10 minutos, 15 minutos al día. Eh, esos 15 minutos para mí son relajación total, porque no tengo que pensar en un alumno, no tengo que pensar en no sé qué proyecto, no tengo que pensar en nada, solo en mover caramelitos y, y conseguir puntos y ya está. Mira, pues es una divisa, son 10, 15 minutos o los que sean que yo gasto en algo que sí, no me va a llevar a ninguna parte, no, no me va a aportar nada, excepto relajación. Que no es poco. Así que, sorprendentemente, en lo que más tiempo gasto es en leer. Y digo gasto, que parece algo negativo, porque, claro, a mí me encanta leer. Yo soy un lector empedernido, me encanta leer. Yo soy de los que digo que si yo estuviese en una isla desierta sin libros, descubriría cómo hacer, cómo construir papel, ¿Cómo fabricar papel? Eh, ¿Cómo fabricar tinta? escribir un libro para después poderlo leer. Pero claro, me gusta tanto leer que al final me entretengo con el libro que esté leyendo, sea el que sea, y dejo de hacer otras cosas que, bueno, pues serían más productivas. A veces me vale más la pena de leer un poquito menos y hacer un poquito más de lo que tendría que hacer. Bueno... Todas estas cosas son muy importantes porque no siempre eh, lo que estamos haciendo y creemos que es malo, lo es. Eh, no todo aquello en lo que perdemos el tiempo realmente es perder el tiempo. Y no todo eh, lo que es aparentemente productivo eh, lo es. Yo os aconsejo, sinceramente, eh, haceros una lista... Mm. Me vais a dejar que es cambio de diapositiva para, para que veáis a qué me refiero una lista, bueno, esto está sacado del material extra, eh, una lista con varias acciones, todas las acciones que llevéis al cabo del día, de la semana o del mes, como cosas tan simples en vuestro día a día, como echar la siesta, limpiar la casa, hacer la comida, cuidar a los niños, hacer ejercicio, por supuesto, preparar clases o dar clases, todas las cosas que hagáis y que las completéis con el tiempo que ocupáis en, en cada una de estas actividades. Y que después... Cogéis esa lista y os sentéis, y reflexionéis, y digáis, yo me paso 15 minutos en Candy Crush, jugando al Candy Crush. ¿Realmente es perder el tiempo eso? 15 minutos, pues no es mucho tiempo. Ahora, si salgo de jugar al Candy Crush todo estresado porque quería hacer bien y no me ha salido bien el juego, pues entonces esos 15 minutos son demasiado. Eh, echar la siesta muchas veces sirve para desconectar, pero si, como yo, te levantas de la siesta eh, más nervioso de lo que te echaste, pues a lo mejor no. Y a lo mejor está muy bien tomarse unas copas con los amigos, pero si en vez de estar siete horas en un día tomándonos unas copas con ellos, te estás tres, que al final os vais a contar las mismas tonterías para que no nos vamos a engañar, pues igual sacamos un poquito de tiempo de ahí para, para hacer otras cosas que queremos hacer de verdad. Entonces, una palabra clave para todo esto es priorizar, saber qué es lo que hacéis, pero sobre todo también saber qué es más importante para vosotros, para vosotras saber en qué queréis de verdad gastar el tiempo y mirar un poquito para el futuro. Eh, ¿Cómo ahorrar tiempo en este caso? Es simplemente eso, es priorizando y dando importancia a lo que, a lo que de verdad la tiene y no a lo, de que, a, a, lo, diré, a lo que de verdad otras personas nos dicen que la tiene. Si otras personas nos dicen que estáis perdiendo el tiempo de Candy Crush, pero vosotros creéis que no, pues seguís jugando y a todo por eh, Alfredo, te voy a pedir un favor, y es que esa vez no, no te voy a pedir una encuesta, y es que me diga cuánto tiempo tenemos, porque si no me puedo enrollar aquí durante horas y horas, y tampoco quiero que la gente se vaya a dormir con mi imagen en la, en la cabeza. Pues idealmente 20 minutos, para dejar los últimos 15 minutos para preguntas. Eh, de los 20 minutos vamos a dejar 15 minutos. No, eh, son las 8 menos 5 hasta las 8 y cuarto tienes vale, para vale. la presentación, y de ocho y, cu y, de ocho y cuarto, a ocho y media para preguntar. Me habías dado un susto. No, perdón. Bueno, eh, yo tengo un problema, de, me encanta hablar de este tipo de cosas, y claro, tengo cierta experiencia hablando de este tipo de cosas, y entonces no me paran, me puedo tirar horas y horas hablando, eh, varios webinars hablando de, de estas cosas que me encantan, bueno, un tema al que voy a dedicar solo un poquito de tiempo, eh, que aunque sé que a muchos profesores les interesa bastante, y es cómo adapto mis materiales físicos a online. ¿Por qué le voy a dedicar poco tiempo? Bueno, por, por un par de razones. Eh, por una parte, bueno, por una parte porque la pasada temporada de webinarios hubo un, un webinar estupendo sobre esto, que protagonizó Sergio Delgado, al que me ha parecido ver otros participantes, o las agencias por ahí, y, de, y eso de él sabe, sabe muchísimo y yo no voy a interp interponerme en ese camino. Pero por otra parte, también porque es un tema complejo y es un tema que cada uno lo va a poder solucionar de una forma muy diferente. Entonces, yo sí que quería incidir en un, en un tema acerca de esto, acerca de, de, de cómo adaptar materiales presenciales a materiales online. Porque, claro, evidentemente, si tenemos... Un montón de materiales presenciales. No vamos a decir, ah, esto fuera. Ahora me voy a poner a, a armar materiales online. Hombre, pues no, ¿verdad? Bueno, eh, una pequeña historia. Como os he comentado antes, yo vivía en Brasil, daba clases presenciales de muchos tipos y, por tanto, en mi casa, lógicamente, tenía unas estanterías llenas de materiales. Ya sabéis cómo funciona eso. Eh, había de todo, había ejercicios, había actividades, había fichas de alumnos, había juegos, había... CDs. Eh, había un poco de todo. Estaba lleno todo eso. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues que cuando nos decidimos mudar a, a España, al viejo continente, eh, como decía antes, eh, nos fuimos a Adenia, concretamente, y, y en ese momento, claro, llevamos cosas, pero no podíamos llevar demasiadas, porque no hubiéramos tenido que llevar bastante más maletas. Entonces, en ese momento, claro, descubrimos que realmente no nos hacían falta tantas cosas para trabajar online. De hecho, nos hacían falta, pero claro, teníamos la suerte de que estaban, las podíamos digitalizar. Y como ya teníamos algunas cosas digitalizadas, pero bueno, el trabajo no fue tan arduo, aunque lo fue, pero bueno, no fue tan arduo. Eh, además, luego nos pusimos a viajar y aquel fue el momento en el que apareció una palabra ante nosotros que, que, ha, que nos ha seguido a lo largo del resto de nuestra vida, que es la de minimalismo. Y eso que es una palabra que, que a muchos les revienta las orejas, pero bueno, la tengo que hablar. Eh, eh, me gusta la, la simplicidad, pero no porque me guste no sé, el arte o los paisajes sencillos, sino porque es algo muy práctico. Realmente es muy bonito tener todo tipo de materiales eh, para todo tipo de ocasiones, pero eso no es práctico, es la realidad, porque nos perdemos. Es verdad que es más práctico online, porque online es mucho más fácil de organizar las cosas que presencialmente o que físicamente, pero aún así, cuantas más eh, cosas tengamos, más difícil es eh, después encontrar lo que queremos, incluso por muy bien organizado que lo tenemos, ya hay varios sistemas fantásticos para eso. Eh, entonces, realmente no, no es muy cómodo eh, crear un montón de materiales, hay que crear, porque al final vamos a tener muchos alumnos, vamos a tener muchas clases, vamos a querer crear materiales y vamos a tener un montón de materiales. Pero tampoco es bueno exagerar. Entonces, como decía, me gustaría hacer hincapié en, en una idea que os quiero trasladar. ¿Sí? Ahora. Muy bien. A la hora de adaptar materiales físicos a materiales online, la forma de ahorrar tiempo es crear muchas utilidades de una sola idea o muchos contenidos de una idea. y me explico a lo que me refiero. Muy bien, cuando nosotros estamos en clase, eh, tenemos una clase y las, la vamos a preparar, es decir, bueno, voy a preparar para esta clase eh, un, unos temas, unos ejercicios, unas explicaciones, lo que sea, sobre las diferencias, por ejemplo, de, eh, de usar por y para en español. Muy bien, un ejemplo clásico. De acuerdo, lo voy a usar y, y te preparas una clase muy bien preparada. Bueno, lo que yo os propongo es que en vez de preparar una clase, preparéis esa clase de cara al futuro. No solamente para la clase, no solamente para ese alumno o para ese tipo de alumnos, sino incluso también para la hora de querer encontrar alumnos. ¿A qué me refiero? Aunque hablaremos un poquito más tarde de esto, eh, sobre marketing, eh, realmente nosotros, para encontrar alumnos, aunque hay muchos sistemas, pero el, el más ocurrido, el que los profesores online más utilizan es divulgar sus propios contenidos, sus memes, sus explicaciones, sus vídeos, sus fotos, sus infografías, etcétera, por Internet. Algo que si, si no lo habéis pensado bien o si no lo habéis hecho nunca, ocupa un montón de tiempo. Mucho, muchísimo. Por lo tanto, yo, yo os animo a que cada vez que adaptéis materiales, aprovechéis ese momento para ir creando esos materiales. Estáis creando eh, una clase de diferencias de poli para, en el uso del poli para. Perfecto, muy bien. Pensad, vale, yo voy a tener un canal de Instagram y un canal de YouTube. Bueno, pues voy a aprovechar esta misma clase para extraer un poquito de información de ella y hacer un vídeo con unas explicaciones y hacer un Instagram, una, una infografía para ponerla en Instagram o en Pinterest, o donde sea que estéis utilizando las redes sociales. Y de repente, de una sola idea, de una sola clase del alumno, habéis extraído material para utilizar en diferentes fases de vuestro negocio. De vuestro negocio. Vais a poder dar clases, vais a poder divulgar vuestra marca, vuestro, vuestro negocio, y ya no lo vais a hacer separado, porque es muy triste y muy frustrante eh, cuando te das cuenta que todos esos contenidos que estás divulgando son los contenidos que has preparado, unos días, o unas semanas, o unos meses antes, para las clases de no sé qué alumno. Tú te dices, ahora voy a tener que buscarlo, voy a tener que extraer ideas, voy a tener que saber qué decir... Bueno, pues no, lo podría haber cogido perfectamente de esta clase y ponerlo en la infografía casi, casi, copiando y pegando, casi, exagerando un poco. Eh, el caso es que aprovechemos el tiempo para sacar de un mínimo recurso el máximo de contenidos, o el máximo de materiales posibles. Y, y bueno, así es como, como, como ahorramos tiempo, que me vais a permitir, que pase, eso es, así es como ahorramos tiempo, pensando en el futuro y no haciendo solamente una cosa específica para un momento, un alumno o un caso específico en particular. Hay veces, por supuesto, que no lo vamos a poder evitar y que tenemos que hacer que, que preparar una clase sobre eh, cómo crear un contrato para la construcción de puentes en Perú. En este ejemplo es real. <ríe> me ha pasado a mí porque tuve que preparar una clase para eso y claro, evidentemente eso no lo puedes usar con muchos, con muchos alumnos. Pero bueno, a veces de eso mismo puedes extraer algunas decisiones, puedes extraer algunas, al, algunos extractos de, de, de eso que estás construyendo y hacer unos materiales nuevos para ello. Ya veremos después para qué. Bueno, ¿Qué más podemos ver? Eh, vamos para adelante, si lo consigo. Bien. Esta es una preocupación que, bueno, pues sí, a, a muchos profesores les lleva por la calle de amargura, porque no todo el mundo, yo tenía, yo tenido tenía un pasado informático, como contaba antes Alfredo, pero, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Realmente yo tampoco. Yo lo que hacía en la informática, en la informática no tenía nada que ver con esto a mí eso me ha ayudado, pues sí, a hacer mi página web. Eso sí. No, no, no. Pero tampoco porque no, no hacía las páginas web como las hago ahora. Entonces, bueno, realmente lo que a mí me ha ayudado no es mi pasado informático. Lo que a mí me ha ayudado es que me gusta la tecnología, que me gusta la informática, que me gustan los ordenadores, que me gustan los cachivaches. Entonces, pues eh, realmente, yo lo primero que diría es que no hace falta saber mucho de informática para ser profesor online. Pero sobre todo por una razón muy simple, y aquí vuelvo a la palabra que he utilizado antes: minimalismo, simplicidad, a tope. Eh, no vale la pena rodearos de mil cachivaches. Eh, yo, yo he visto a, a profesores, oye, que, que se va bien fantástico. ¿eh? Eh, yo no estoy en contra de, de usar eh, las cosas. Cada uno tiene que saber cuáles son sus límites y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Pero yo he visto a profesores que dan sus clases con el ordenador con otro ronado al lado, porque así pueden ver otra pantalla donde tienen sus documentos, con un libro, con una buena cámara, con un micrófono, con un, con un foco de luz y con otro lateral, joder, para que no quede feo y que no sombras. Eh, en fin, eh, yo he visto eh, películas hechas con menos presupuesto que eso, con menos, complicidad, eh, con menos complejidad que eso. Estoy haciendo un poco, pero realmente es cierto, eh, hay muchos profesores que, que piensan que dar clases online significa utilizar un montón de tecnología. Bueno, pues no. De hecho, voy a haceros una pregunta. Eh, Alfredo, eh, si no te importa, te voy a utilizar una vez más la última encuesta, ya os lo prometo, para preguntaros sí. qué pensáis vosotros. Yo tengo esa curiosidad de saber lo que pensáis. ¿Qué pensáis que es más importante para las clases online? Un ordenador potente una buena cámara, un buen micrófono o una buena iluminación. Ya os adelanto que importante, importante es todo. <ríe> claro, por supuesto. Pero si tuvierais que destacar una sola cosa, ¿cuál sería? Os lo dejo pensar un poco y así aprovecho para beber agua, que mi boca también se seca. Bueno. Agua. Es una pena que no sea café, pero bueno, todavía no he descubierto cómo convertirla en café. Eh, muy bien, ¿qué creéis que es más importante para las clases online? Bueno, mientras tanto, os, os cuento un, una historia. No sé si, si podéis ver... Sí, no, todavía no, pero os lo voy a mostrar ahora mismo. Vale. Como decía, cuanto menos mejor. Eh, si estáis viendo la diapositiva estáis viendo una, un micrófono y una cámara, una webcam. Bueno, eh, realmente esto es el micrófono y la webcam que estoy utilizando en estos momentos. Pero os voy a contar un secreto. Si yo llevo dando clases online desde de, 2011-2012, eh, en realidad yo este micrófono me lo compré en 2017, ¿sí? en Bucarest eh, en en Rumanía, y la cámara, me, perdón, al revés, la cámara me la compré en Bucarest en 2017 y el micrófono me lo compré el año pasado. Y os tengo que contar que ninguna de las dos cosas las compré por causa de la clase. ¿A qué me refiero? Bueno, como ya tengo los resultados de la, de la encuesta, un buen micrófono es, ha seguido el ganador, seguido de un ordenador potente. Bueno, si me preguntan a mí, evidentemente, cuanto mejor sea todos, todos, todos estos elementos, mucho mejor. Pero si me preguntan a mí, que es más importante de todo, siempre que todo tenga un cierto nivel, lo más importante para mí es el micrófono. Eh, más que nada porque no, no es, aquí no estoy hablando ni de mi opinión ni de la de otros profesores, estoy hablando de la opinión de los alumnos. Eh, mis alumnos a lo largo de las clases online nunca se han quejado de mi cámara, antes tenía una mucho peor, bueno, mucho no, pero peor. Nunca se han quejado de que el ordenador vaya más lento o tarde más en abrirse Google, el, el Google Docs y, por tanto, tarde más en escribir algo. Nunca se han quejado eh, de nada más que del sonido. Si no tengo un buen micrófono, si no me oyen alto y claro, por razones obvias, de eso sí se quejan. Eh, por tanto, si yo tuviese que dar importancia a una de estas cuatro cosas, yo se la daría al micrófono. y Estoy diciendo así porque tengo un micrófono aquí, pero bueno. Eh, Ahora, como digo, yo me compré este micrófono en el año pasado y de hecho no fue ni siquiera para, para las clases, fue para, eh, porque tenía pensado hacer vídeos y podcasts y cosas de estas que al final hice y me lo compré por eso. Pero realmente no es necesario na nada de todo esto. Con la webcam, que muchas veces viene con un ordenador, es suficiente. Hay que mirar que, que tenga una calidad un poco decente, que no se vea que esté Con el micrófono que viene con el ordenador normalmente no es suficiente son micrófonos pobres en general y que además se estropean con cierta facilidad de uso pero pero esos micrófonos baratos que se encuentran en cualquier lugar o incluso los que bueno los que vienen los micrófonos que vienen incorporados en en los auriculares de los teléfonos móviles son estupendos son una maravilla y con eso es más que suficiente eh, la cuestión es que esos micrófonos eviten ruidos eh, muy molestos, eh, pero no tanto los ruidos de la calle, sino los ruidos del propio ordenador, del ventilador. Eso es lo importante. Eh, el caso es que no necesitáis ninguna cosa de estas. Yo he trabajado durante seis años, cinco o seis años, sin, sin esta cámara y sin este micrófono. Con más o menos dificultades y gastando más o menos dinero, porque bueno, las cosas que me comproban pues, pues costaban baratas, sí, pero tampoco eran de una calidad muy buena. Calidad para durar, pero sí para escuchar. Un micrófono más barato que encontréis en, el, en la tienda de vuestro barrio, seguramente os sirva. Ahora, a lo mejor os tenéis que comprar 20, 20 micrófonos cada año. Estoy exagerando. Pero, pero realmente no gastéis mucho en estas cosas. Este micrófono y esta cámara eh, no son una barbaridad de caros y son bastante buenos. No hace falta comprarse el mejor micrófono de podcast de, de, de, ni la mejor cámara para sacar una iluminación general. Por, su, eh, por supuesto, la cuarta cosa que había en la lista era una buena iluminación. Una buena iluminación también es importante, no tanto para que quedéis bonitos o bonitas, sino porque la cámara, si no es muy buena, con una mala iluminación va a ser una imagen horrorosa. Y, hombre, con una imagen es horrorosa, es horrorosa, el alumno sí que se siente mal e incluso puede dejar, eh, puede dejar de querer tener clases online. Entonces, bueno... ¿Cómo ahorrar tiempo con esto de la tecnología? Simplemente haciendo pruebas con todos los programas que vais a usar y hacer posible usar pocos, los mínimos necesarios. Por dos, por dos razones. Una, porque así vais a perder menos tiempo en aprender a usarlos, lo vais a saber usar mucho mejor que otros. Y, y bueno, porque así va a simplificar vuestra vida, sin más. Eh, es mucho mejor. Saber utilizar el Skype o el Zoom para dar clases y saber cómo compartir pantalla y saber cómo compartir un vídeo, que no tener una aplicación para cada una de estas cosas, como he visto muchas veces preguntar. Eh, no hace falta, muchas veces con una sola aplicación nos, nos sirve para hacer muchísimas cosas. Bueno, ¿qué más tenemos? El último tema, y es cómo consigo alumnos si tengo que pagar impuestos. ¿Cómo ahorro tiempo en estos dos conceptos? Para mi... Oscar, perdona, tienes tres sí. minutitos, por favor, ¿vale? Madre de Dios. Bueno, Lo siento. es horrible. <risa> no, no, tranquilo. Es horrible porque eh, yo en, en nuestra página de Cómo ser profesor online, que vendemos cursos, eh, yo soy el que lleva un curso que es el de Cómo conseguir alumnos, con, divulgando contenido, y es un curso de cuatro horas. <risa> Quiero decir, voy a tardar tres minutitos en explicar no cómo conseguir alumnos, sino cómo ahorrarnos tiempo a la hora de conseguir alumnos y en pagar impuestos. Bueno, me voy a saltar, mira, eh, ya que han dicho que tiene tres minutos, pues me voy a saltar este punto para ir directamente a cómo, a cómo ahorrarnos tiempo. Y la respuesta es muy fácil. También un poco cara, quizás, pero es delegando. A ver, no podemos saber todo. Esto es un negocio y un negocio normalmente es llevado por más de una persona. No se puede saber de todo. Hay mucha gente que tiene que contratar un contable pues porque no se le da vale bien los números o no quiere que se le den bien, no le gustan. Hay gente que contrata a una persona para que le haga la página web, hay gente que contrata a un, a un social media, a un estratega, a una estratega de, de marketing para que para que ponga anuncios, o para que le cree una marca, o para, o para que le divulgue su página, o para que, en fin, para muchas cosas. Este consejo de cómo ahorrar tiempo delegando no sirve solamente para a la hora de, de, de crear nuestro marketing y de crear nuestros temas legales, cómo hacerlo sino para todo, para cualquier cosa. Por lo que digo, no hemos nacido sabiendo. Saber nos puede llevar mucho tiempo, aprender nos puede llevar mucho tiempo, entonces a veces es mucho mejor delegar, gastarnos unos dineros en eso. Recordad esa historia que contaba antes del taxi de mi padre, a veces vale la pena más gastarse unos euros en delegar, en pedir a alguien, en contratar a alguien para que haga un trabajo, que hacerlo vosotros, porque ese tiempo que ocuparíais en aprender y nacer y en comeros la cabeza y en sufrir eh, cada mes a lo mejor lo puede hacer otra persona por un dinero, pero que os va a dejar a vosotros más tiempo para hacer lo de que de verdad queréis. Y me hubéis encantado de hablar <ríe> durante muchísimos más minutos, pero bueno, el tiempo es lo que tiene y como antes decía, vendemos tiempo, en este caso no es que vendamos, simplemente eh, tenemos el tiempo que tenemos y al final me ha recordado que tenía unos minutitos, bueno, pues... Alfredo, muchísimas vale, gracias. Nada, muchísimas gracias a ti. Sí, eh, saber, el... saber lo que claro. quiere saber la gente. Y lo que <ríe> Vale, mira, eh, la primera... Voy a intentar resumir preguntas y te pido que las respuestas sean cortitas, ¿vale? Dentro de lo posible, sí. por, el, por, por eso de ajustarnos al tiempo. La primera, y bastante obvia, te preguntan que ¿de dónde viene el nombre de un idioma cada vez? ¿Y que, qué relación tiene eso con enseñar el online? <ríe> pues igual es muy obvia, pero es la primera vez que me la preguntan. Eh, yo, tení, cuando nos convertimos en nómadas, cuando, cuando empezamos a viajar sin punto fijo, eh, creé un blog de viajes. Sí, uno más, de tantos miles que hay hoy en día. Y se llamaba Un lugar cada vez, porque era lo que queríamos hacer. Conocer profundamente un lugar cada vez, pasar meses en un lugar viviendo, conociendo a la gente allí, conociendo cómo funcionaba y todo eso. Y de ahí nació una sección, al principio, y después de esa sección nació la página. Y como no sabía qué nombre darle, pues le dice, bueno, pues de un lugar cada vez, un idioma cada vez. Y de ahí sale, tampoco tiene mucho misterio. Pero es la primera vez que me lo preguntan. Muy bien. Vale, la segunda pregunta te, te sugieren por aquí o te, o te preguntan que cómo se recupera el beneficio del espacio físico compartido y las posibilidades de su uso en la clase presencial, en ese caso en las clases online. No entendí. ¿Cómo se, cómo se recupera? ¿Sí? ¿Cómo se espera? Pone cómo se recupera el, el beneficio del espacio compartido y las posibilidades de uso en la clase presencial, pero en este caso en clases online. Eh, vaya, yo, bueno, entendiendo que se refiere a, a la, al beneficio de tener varias personas en sí, el espacio con, sí. y con todas las actividades que yo se puede hacer, bueno, no se puede. <risa> Quiero decir, estamos pasando de, de dar clases a un grupo a dar clases eh, individuales, en la mayoría de los casos hay cosas que son imposibles de hacer. Eh, a ver, hay ciertas actividades de rol o, o juegos o tal que sí que se puede hacer entre dos personas y una de ellas va a ser el profesor. Pero, en general, pues, infelizmente no se puede hacer eh, todo. Igual que antes decía que el contacto físico empieza por dar la mano y eso lo podemos hacer, pues, online no. Eh, efectivamente, no se puede hacer todo. Y, y ahí es difícil, yo por lo menos lo veo difícil así, sin pensar, sin, sin darme tiempo a pensar. Estamos hablando de dos cosas diferentes. Ya no estamos hablando de online o presencial, estamos hablando de datos en grupo y dar clase individual. Si estamos hablando de dar clases en grupo eh, online, no hay prácticamente nada que no se pueda hacer en las clases online. Todo lo que no sea físico no se puede hacer, pero por ejemplo hay veces que en las clases presenciales se separan a los alumnos en grupos. Bueno, eso con el Zoom también se puede hacer. Eh, la gente que conoce la conferencia L o la conferencia de profesores online por cierto, por cierto en la conferencia L dentro de unos días tenemos nueva edición aprovecho para decirlo eh, sabe que las tertulias que tenemos en esas conferencias hay un momento en que dividimos a la gente en pequeños grupos y luego ponemos todo lo que se ha contado en esos grupos en común como en una clase, exactamente igual no hay diferencia, entonces realmente no hay casi nada que no se pueda hacer, lo difícil es encontrar clases en grupo online, eso es difícil de armar Vale, te preguntan por aquí, pregunta interesante, que si hay procesos cognitivos diferentes o un proceso de adquisición diferente por el hecho de no tener estudiantes al lado con los que hablar y tener que hablar solo con el, con el profesor, si crees que se produce un proceso cognitivo diferente. Pues es una buena pregunta. Es muy buena. A, a ver, sí, por supuesto, claro, sí. Eh, en, eh, a ver, por lógica, yo ni siquiera me voy a meter en, en hablar de forma académica, pero por lógica... Por sentido común, si tienes a tres personas al lado con las que hablas, con las que intercambias ideas, con las que intercambias dudas, eh, en un caso, y esto ya no es online o presencial, es otra, de nuevo en grupo o, o alumnos individuales, y, y en otro caso estás tú y el profesor a solas, pues evidentemente la forma de aprender eh, y la forma de enseñar Pueden ser diferentes, claro, van a ser diferentes. O sea, la forma de recordar las cosas, de practicarlas, de, de, de usarlas, por supuesto, los procesos cognitivos van a ser totalmente algo diferente. <risa> tampoco vamos a exagerar. Pero bueno, es lo que digo, no es una diferencia de las clases online, es simplemente la forma de, de trabajar en la clase con un número diferente de alumnos. Igual que tampoco es lo mismo dar clase a 40 alumnos que a 3. Vale. Te preguntan también por aquí si existe... ¿O conoces algún estudio sobre la proporción o la relación de éxito en términos de negocio para profesores online de L que han montado su propia página o su propia oferta? No, no, no hay ningún estudio. Hay, hay unas cuantas personas que me han preguntado acerca de eso porque hay mucha gente que, que pues para hacer sus proyectos de carrera o para lo que sea eh, pues querían incluir esas estadísticas, pero no existe. No existe, no, no te voy a comentar más porque no existe. A mí me encantaría que existiera y alguna vez he intentado pensar cómo conseguir eso, pero claro, yo no tengo los recursos ni el dinero, que al final es una cuestión de dinero, para, para conseguir esos estudios. Yo, al menos, por lo que yo conozco, no existe. Uh -huh. eh, Otra pregunta que te hacen por aquí, ¿en qué franja horaria resulta más rentable centrarse desde el punto de vista empresarial, económico, financiero? Y te ponen dos ejemplos aquí, Estados Unidos y China. Vale, ahí es otra cosa. <ríe> eh, a ver, ya que no he hablado antes de marketing, lo voy a decir muy, muy rápido aquí. Bueno, muy, muy rápido, no. Muy rápido y muy mal. Eh, no existe una franja horaria base, ni para Estados Unidos, ni para China, ni para el, en algún lugar. Haz, eh, lo que necesitas es saber cuál es tu público objetivo. ¿A quién te vas a dirigir? ¿A los chinos? ¿A todos los chinos? Hombre, está bien, pero son muchos. Cada uno tendrá su forma de, de trabajar. Si, eh, si vas a... a a preocuparte por los chinos que trabajan en, en, en fábricas como directivos, pues bueno, ahí tienes una pista, porque dices: A ver, los directivos de fábricas chinas tienen normalmente un horario. ¿Cuál? ¿Qué horario tienen? Pues a lo mejor de las 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, pues evidentemente, la franja después de las 5 de la tarde, o tal vez la, la de la hora de comer será mejor para, para centrarnos, nuestros, para centrarnos nuestro, nuestros esfuerzos de divulgación o de anuncios o lo que sea. Pero eso depende de nuestro público objetivo, de a quién nos queramos dirigir, que es lo esencial, lo más importante a la hora de crear cualquier negocio. Saber quiénes van a ser nuestros clientes, porque así vamos a conocer esas costumbres y vamos a, a saber, entre otras cosas, por ejemplo, qué horarios eh, son mejor para centrarnos en, en su rentabilidad. Vale, aprovecho una pregunta que hacía antes uno de los asistentes y que ahora se ha repetido también en la, en la parte de preguntas y respuestas, que realmente resulta, te preguntan si resulta muy complejo conseguir estudiantes para tener clases, eh, pues no solo individuales, sino también grupales como profesor de L. Vale, eh, grupales sí, es difícil. Eh, Estamos hablando de, de que estamos nosotros solos, una persona, eh, intentando eh, conseguir alumnos... Imagínate, conseguir alumnos individuales ya es complicado. Ahora, tienes que pasar al hecho de juntar personas que no se conocen de nada, con diferentes idiomas base, con, eh, viviendo en diferentes lugares, con diferentes eh, calidades de conexión, que se pueden llevar el mal entre ellos incluso, eh, y juntarles, ponerles el mismo horario, un precio que todos acepten y ponerse a dar clases todos a la vez. Bueno, eso, siendo tú una persona solo, es muy difícil de conseguir. Eh, y de hecho, ahora sí si voy a hacer propaganda, pero yo creo que le va a hacer ilusión a, a Dani. Y es esta página que estamos creando, practicamos.com, eh, precisamente orientada a no, no tanto dar clases. No, no, no va a ser exactamente una página de clases, no vamos a hacer competencia, tranquilos profesores, sino más bien a conseguir... Eh, crear unas prácticas extras para el, cierto tipo de, de estudiantes de, de idiomas. Pero claro, hay un equipo detrás, hay mucha gente trabajando, o, o varias personas trabajando en eso, y, y hay más esfuerzo, hay más tiempo, hay más... Es una forma muy diferente de trabajar. Una sola persona, intentar entrar en es muy difícil. Ya, alumnos individuales, no es tan difícil, pero siempre que sepamos que lo que estamos haciendo es un negocio. Muy resumidamente, yo tuve una vez una discusión con una persona que me dijo, Oscar, si yo tengo una carrera, yo tengo unos estudios, yo tengo muchos años de experiencia dando clases de español, eh, esencialmente, y soy buena profesora, mis alumnos me lo dicen, entonces para mí no va a ser difícil encontrar alumnos. Y yo le dije, por supuesto, va a ser exactamente igual de difícil que si fueras la peor profesora del mundo, que si no tuvieses absolutamente ningún estudio, que si no tuvieses ninguna experiencia. Va a ser igual de difícil porque no tiene nada que ver con ser buen profesor. Tiene que ver con tus lotes a la hora de divulgar eh, materiales, a la hora de divulgar tu marca, a la hora de divulgar tu negocio, a la hora de atraer nuevos clientes. Sí, nuestros alumnos son clientes. Eh, entonces, esa visión de, empre de empresario, de emprendedor, de negociante, es lo que nos hace falta tener. Por eso, muchas veces, es muy complicado ser profesor vocacional y querer ser profesor online, porque se nos da muy mal eh, ser, eh, intentar labores de marketing. No nos gusta eso, no, nos pone muy nerviosos, a mí el primero. Entonces, nos cuesta tanto que es difícil. Entonces, hay que cambiar de mentalidad y decir, no, espera, esta es mi vida, es mi negocio, tengo que ganar alumnos, tengo que ganar clientes los tengo que tratar como alumnos, sí, pero también como clientes. Y ahí será un poco menos difícil de, de conseguir alumnos Pero no es tan extremadamente difícil como algunas personas piensan, ni tan extremadamente fácil como otras personas venden. Vale, vamos cerrando con un par de preguntas más. Te pregunta Bárbara que eh, a ella le gustaría saber sobre juegos, que normalmente utiliza y funciona muy bien en clases presenciales, pero que considera un poco difícil al menos de momento hasta que tú le des la clave <risa> aplicarlo a una clase virtual ya que en ese caso dice la presencia física claro es un factor clave sí a ver ya, bueno hay, hay juegos que se pueden utilizar perfectamente en, en las clases online y el juegos que no eh, voy a hacer un poco de propaganda para procederle. hay un juego que se llama verbo locura <risa> que, que es fantástico que tiene un tablero de mesa etcétera pero claro eso no lo puedes utilizar online o pues, sí porque tiene una versión en papel, etcétera, y, y la puedes dar, le, le puedes mandar un PDF a tu alumno y puedes utilizar un dado virtual. Y podéis... se pueden hacer muchas cosas eh, en cuestión de juegos online. Se pueden hacer muchas. Ahora, hay que cambiarlas. A lo mejor las que tú estás utilizando en las clases presenciales no sirven y no las puedes usar. Bueno, pues tendrás que cambiar. No, no hay más nadices. A mí me encanta jugar eh, con los alumnos de A0 a 1 a para que estén aprendiendo los números o las algunas letras... Eh, Palabras. Me encanta jugar a cifras letras ese programa de televisión y es un juego súper divertido, súper fácil, no te hace falta nada y, y lo puedes jugar online perfectamente. Bueno, pues ese es un ejemplo. Hay muchos profesores que utilizan juegos en sus clases. Yo no soy muy de utilizar juegos, para ser sincero, pero hay muchos de ellos que sí, sobre todo los que se dedican a niños. Eh, no sé si está por aquí Olai Fernández, una gran especialista en este tema de. de de enseñar a niños online y claro, yo sí que sí, hay que jugar es impepinable eh, entonces, bueno, pues hay con adultos, a mí no me gusta jugar pero eso ya es una cuestión personal, soy yo eh, jugar exige una preparación una serie de, de elementos que, bueno yo soy muy simple, me gusta el, cuanto más simple mejor y además mis clases están más orientadas a la conversación, bien preparada, pero las clases de conversación, entonces bueno ahí los juegos no entran tanto en en liza. Entonces yo, lo siento, no te puedo ayudar con eso, pero hay mucha gente por ahí que sí. Vale. Eh, Oscar, dos preguntas para terminar. Te preguntan eh, en algún caso se utiliza o los profesores online utilizáis Skype y te preguntan por otro, otro tipo de soportes, plataformas, imagino que Zoom, ¿verdad? Y la segunda pregunta, y ya te hago todos en una, eh, pregunta Melanie que ¿cuánto aconsejas que cobre un profesor cuando sí. empieza... A, tra a trabajar, a dar clases por primera vez eh, en el sector o en la forma, en la modalidad online Vale sobre plataformas, sí, a ver eh, a mí me gusta Skype, pero lo uso ¿lo uso por qué? bueno pues porque los alumnos lo piden Zoom no es una herramienta muy conocida no es muy popular, cada vez es más popular y a muchos profesores online si le preguntas ¿qué prefieres Zoom o Skype? te van a decir Zoom en media milésima, por muchas razones eh, a mí me encanta eh, mucho mejor que Skype en muchos sentidos. Pero no considero que Skype sea malo. Y, de hecho, hay una ventaja de Skype respecto a Zoom y es que es muy popular. está lo es el de Zoom. Entonces, los alumnos se sienten muy confiados con eso. ¿Para qué les vas a poner un problema tecnológico cuando lo que quieren es aprender español? Pero, bueno, se lo evitas, lo haces con Skype y te fastidias si te gusta Zoom más. Pero, pero, vamos, si a mí me preguntan de nuevo Zoom mucho antes que Skype, y hay otras herramientas online que también funcionan perfectamente, pero, eh, bueno, Google Hangout o, o Hangouts, eh, o otras mucho menos conocidas, pero realmente salir de saludos tampoco es necesario. Zoom tiene una, una cosa muy buena y es que una persona no necesita crear una cuenta para entrar en tu clase. Y eso es siempre una cosa muy bienvenida, sobre todo para los alumnos nuevos, para aquellos que no te conocen, que se tienen que crear una cuenta en no sé qué herramienta, pues bueno, no, con Zoom no hace falta. Y eso ayuda. Y la otra que pregunta, que ya se me ha olvidado, <risa> perdona. Te preguntaban eh, acerca de la, bueno, temas económicos. ¿Cuánto tendría o cuánto debería cobrar ah, sí. un profe que empieza en el, en el mundo de la modalidad online de, de enseñanza? De... Mira, la, la respuesta no te la puedo dar una cifra exacta, sí que te puedo decir que no cobres poco. A ver, eh, tienes primero, te tienes que fijar en lo que tú necesitas. Lo que decía unos eh, minutos atrás, Tienes que calcular cuánto necesitas tú. Y no se puede poner un ejemplo global. Yo he visto muchos profesores quejarse es que mira a este profesor que cobra 10 euros por hora de clase y es muy poco. Y es verdad, para mí 10 euros no es nada. Pero claro, a lo mejor en otra situación, en otro país, con otras características, 10 euros es una barbaridad. ¿Quién soy yo para decirle a esa persona que no cobre 10 euros? Estamos en un mundo global para bien y para mal. Eh, hoy en día las clases de español online se están cobrando alrededor entre 15 euros y 25 euros. Encuentras muchos profesores que cobran menos de 15 euros, encuentras muchos profesores que cobran más de 25 euros. Eh, pero bueno, por ahí van rondando. Ahora, eso sí, yo te aconsejo que no te fijes en lo que otros están cobrando, sino en lo que tú necesitas ganar. Y en base a eso no cobres nunca menos de lo que necesitas ganar mucho al principio puedes empezar con un poco menos pero no te quites valor a lo que haces eh, hay una cosa muy importante que no menciono y es que los profesores online muchas veces se menosvaloran dicen bueno es que es online mucha gente piensa que online tiene que ser de peor calidad y eh, más barato y no es para nada así es decir tú como profesor las clases online las preparas exactamente igual que las, que las clases presenciales las preparas con las mismas ganas con los mismos conocimientos con los mismos estudios en el mismo tiempo, así que eh, el valor que tiene, que tiene que tener la clase es exactamente el mismo. Hombre, evidentemente, si en, si en tu clase presencial estás añadiendo X euros o dólares o lo que sea por un desplazamiento, bueno, pues eso no puedes dejar, claro. Pero por lo demás, tenemos que cobrar lo mismo y darse cuenta de, eso, de, que, de que hay mucha competencia y, por tanto, tampoco nos podemos extraviar demasiado los precios. Pero para terminar voy a contar lo que me contaba un amigo, un profesor de alemán, que decía que él comenzó cobrando muy poco y ahora cobra una barbaridad. La verdad se ha dicho. Tiene muchos menos alumnos, pero claro, también trabaja menos horas ganando bastante dinero. Y él me decía, sea, yo al principio tenía miedo de perder alumnos cuando subieron los precios, pero me di cuenta que no. Es decir, sí, algunos alumnos los perdía... Otros continuaban conmigo, pero iba ganando otros. Y esos otros eran de diferente calidad, de diferente punto de vista, de diferentes países, etcétera. Al final, lo que sale por un lado, si hacemos bien las cosas, si utilizamos bien eh, nuestras opciones de marketing, divul la divulgación de nuestros materiales, de nuestros contenidos, lo que sale por un lado va a terminar entrando por otro. Así que no hay que tenerle mucho miedo a eso de poner precios justos. Pues muchísimas gracias. Oscar, por una interesantísima um, ponencia, charla, webinario. Um, y es gracias a tam también a los asistentes. Hemos sido 98 personas. Um, 100 en total, contándonos tú y yo. <ríe> Así que muchísimas gracias a todo el mundo, a todos los asistentes. Nos vemos en el próximo webinario de DL con la colaboración, por supuesto, de la Universidad Antonio de Nebrija, en Madrid, eh, que tendrá lugar en el mes de octubre. Para toda la información acerca de ese nuevo webinario, por favor, redes sociales, ProfeDL.es y seguramente eh, tanto Daniel como Matías eh, colgarán la información en, en los próximos días, en la próxima semana. Muchísimas gracias, Oscar, un placer. Y buen fin de semana a todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al profe Dele, a Antonio de Nebrija, a la Universidad de Nebrija. Y hasta pronto.